<risa> Mucho polvo. Chico. Oh, ni... ah, Nos hace falta los dos. ¡Oh! oh ¡Un spinner! <risa> <risa> ¿A qué puedes volar? Por favor, sí. Ah, pues oye, era, era requisito, ¿eh? A Mantén mantener para bajar. ¡Uuuuh! ¡Oh! -huh! ¡Qué guapo! En plan discos voladores. ¡Ay, hey, mira! Esto es un juego. ¿Dónde estás? Bueno, aquí hay un juego. Voy, voy, voy, voy. Nah, vuela una barbaridad. ¡Qué guapo! Voy. ¿Podemos? Uy, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. y esto. qué hay que hacer Mayus izquierda para batear. Mayuz derecha. Ah, vale. Vale. Watch out me. I used to be real good at this. I know how to bat a ball. <laughs> Not as well as Ay, hay que darle la hora cuando pasa tú. <ríe> oh, ok no props. Okay. Okay. Oh, la ramuntada. Right. Mira. Mira. Yes. <ríe> All righty. Nah, F. Ups, oh, ¿se puede? ¡Uy! <risa> <risa> ¡Es que ha habido una que has empezado! ¡Va, va, pa, PA, PA qué maravilla! ¡Uy! uy. ¡Ah, ah, ah! No. ¿Dónde le metes tú las monedas al cepito? Por <risa> el culo, ¿no? Dale, dale. ¡Ay, uy! Se ha atropizado. ¡Puesito! ¡Está llenito! Ay, ay. ¡No, no, no, no! ¿Eh? Oh, ese nito? Era un logro. ¿Era un logro? ¡Ay! <risa> Me ha salido sí. mal, era muy... Sí, era muy cute. Qué buena tío. La verdad es que todos estos detalles son una pasada. ¿No? Voy, sí, vamos. the way. Let's find a way to shut it off. Ah mira aquí hay ¿Vale? Este es para los rojos. Ah oh, vale vale, vale. Eh, a la de las amarillas vas. Más... Uy sí. tiene que haber otra de azules. Vale Ahí, vale la tengo. Uh... Ah, si no me soy sufre... Está muy guapo Vale, ¿ya puedes? Sí ¡Uy! Coño, es que no para Ay, me caí Ah, oh, vale, hay como corrientes de aire en los cráteres de la colchoneta, ¿lo ves? Y puedes literalmente volar todo el rato casi. No, ¡Oh! no he aquí. Eh, para adelante, a la playa. He ido yo. Ah, vale, hay que cruzar por la playa. Y hay vale. que ir aquí a donde están las bananas. ¿A dónde están las bananas? Sí, ¿no me ves? Ah, sí. ¿Pero y cómo voy hasta allí? Volando. Con el spinner. No, que pensaba que no llegaba. Ah, sí, sí. I like make it easy. <laughs> mm -hmm. Torbert. Torbert? <sighs> ah, no ¿Eh? ¿Eso contaba como colchoneta? <risa> no, a lo mejor no te puedes apoyar y tienes que coger los cráteres de... Ah, oh, pues sí, a mí sí que me han dejado Vale Ey, yo quiero un tobogán, esto es así de sandía, tú Menuda <risa> no. casa, ¿sabes? Para montar todo esto. Con estas colchonetas da por lo menos para como tres streamers, eh, de Twitch. Vale, Vale. Uy. Ah, ostras. Que... Tira, tira. Ah, ya, ya, ya. No estaba entendiendo. Estos spinners! ¡Woo! Ahí va. ¿Qué? Entendí esa referencia. What? There are more things to learn and new challenges to overcome. Let's keep on going. We got a relationship to feed. Lol. No? What? Ki Ki Ki Se me ha roto la pantalla. Oh, down. For inside Bruce's kaleidoscope. down. Hostia. ¡Qué rayada! Aquí hubo un becario trabajando en shaders. Hostia. Vale, no, no, hay que tirar para acá. What? Es que pasado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tú pasa lo más rápido posible y ya. está No, me quedo enganchado. <risa> Madre mía. Madre... Los viajes cósmicos y el caleidoscopio tú. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Así no. Sí, tampoco. What? No puede ser. Oh tiene algo que ver. El qué? El suelo que pisas? ¿Puede ser? Estoy muy rayado ¡Ay, ay, ay! Me he caído Cuidado Vale, espérate ¿En la otra? ¿En la otra cuál? En ese, en ese ¡Oh! ¡Oh! <risa> Madre mía qué... Ah, no, no, aquí habrá que hacer algo del rollo Ay, no, hemos perdido, espérate, hay que llevar el blanco hasta el extremo No, espérate no, ponte que... en el bordecito, ponte en el bordecito What? Yo es que creo que hay que hacer un patrón Sí, sí, pero... a ah, ¿un patrón en concreto? No Es que este no es replicado A ver, espérate Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Mira, oh, joder, ya he entendido el puzzle ¿Ves? Ese Que hay? ponte aquí Ponte en este. Oh. Hay que conectar No, en la otra Ah, ya En la otra, ¿dónde? Hay, hay que conectar, conectar los azules Ahora, Ahora. Uf, ya Let's go. Oh, yeah, like ¡Qué locura, tú! ¡Hasta joder! ¡Oh! Eh. oh, okay. What? oh y va. Hola. vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! vale entiendo que hay que ir al hay que tirarse <risa> <risa> madre mía tú. estoy flipando qué pasa qué pasa ¿Es qué, eh, ¿Qué, ¿qué pasa ¿Qué, es qué es esto? qué pasa es oh, es qué sí. Hay una raid de tres personitas Hola a todos, muchas gracias sí. Let's look <ríe> Digo, me he quedado De hecho, creo, si no me equivoco Creo que es la primera raid que recibimos o, o la segunda No, no creo que no, que puede ser la segunda Bueno, una raid Son tres personas, es una raid, ¿no? O sea, son más de dos Podemos girar la torre como un caleidoscopio eh, girar la torre como un caballero. Oh. Ah, ah, vale. Ah, vale, vale. Ok, pues gira eso. Buenas, estamos aquí jugando, echando el ratito con Itaishu. Que es un. Ah, Para, para, para. Ah. Que es un juegazo. Que estamos a medias. Va. Va, eh, no sé qué está girando ahora. No, suelta esa parte. No, es que vuelve. Pero es que no sé qué estoy girando yo y por qué. La, la, la... ¡Ojo! ¡Uy! ¿Otra Rai? ¿Un <ríe> participante? <ríe> ¡Buenas! Nah, <de> ¡Bienvenidos! <ríe> ¡Bienvenidos! Eh... Eh, no sé, ¿aquí? Ah, vale, ahora. ¿Sí? ¿Puedes subir? ¿Puedo subir? ¡Ey! ¡Bienvenida a la taberna! ¡Muchas gracias por el follow! <ríe> <Nico> Name. <ríe> ¡Joder, cuánta gente nueva! Ah, vale, no, aquí hay unos... Me estoy poniendo nerviosa <risa> No, no te pongas tan nerviosa <risa> Vale, ya está, ya está, ya está. Uh -huh. vale, Vamos a mover el amarillo Gracias, mi pues, por seguirnos en la taberna Y... ¿Nomo? ¿TW? ¿Nomo? No, a mí no salen no, no veo Claro, pero porque a mí me están saltando en el Streamlabs Ya, pero no salen Ah, vale, sí, sí, sí que salen Salen las notificaciones es que, pero... ahí arribita Wow, eh, me falta otra pantalla Sí <risa> Vale, o sea, ya estás arriba, ¿no? Ahora sí. que puedes... Eh... Glorios, Hillary, bienvenido a la torre también Bienvenidos a todos Vale, eh, ahora puedo mover el amarillo El amarillo, creo. no sé qué... sí. dónde está el amarillo ¿Puedes moverlo un poco? ¿Lo ves? Vale, Hasta lo veo de... ¿Llegas? Llego a ver, remenéalo Parte, parte, parte, parte. Vale, vale. Eh, subo yo, vale. Madre mía. Wow. Vale. Me quito de aquí. Ya la puedo. Sí, quítate. Uh. ¿Y qué muevo yo con esto? No, es que creo que necesitas Que vaya yo Ah, vale, pero tú sí que lo puedes Alguien que dice bien el Hiyadi? <ríe> vale, ¿empuja? Hacia cualquier dirección, vale Hacia cualquier dirección Empuja tú para adelante A ver, yo estoy hacia adelante Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Espérate, me estoy rayando mucho <ríe> pues... Dios, Bye, después de cenar me voy a tomar un par de tapos, mira lo que te digo. Sí, no lo no, no, a bo. Le damos mucho a bo, pero ahora como está todo parado y tal. Qué raro, Qué ¿no, Ah, el elefanta. We get there. Ah, that's easy we just have to get to the magic castle which i built by the way you built a magic castle yeah yeah you're not the only one in the family who can build cool stuff <laughs> oh really <laughs> really and uh that thing right over there that'll take us straight there oh, you sure? yes i am sure would you just trust me i'll try thank you es como mola, ¿eh? es una villa medieval. Sí, sí, está muy guapa. Bueno, a ver, medieval no, porque tiene una. No, oh, pero bueno, tú sabes. Y avionetas por ahí, burlando Pero vale. es una villa. Hay que hacer algo con no, eso. No, pero habrá que levantar. Ah. Exacto. <risa> tiene sentido. ¿Qué? ¿Cómo se levanta? No lo no sé. Hombre, habrá que. A ver. <risa> Hola, muñeco. Ahí ¿Ah? vale. Pues hay que hacer algo con los muñecos ah. estos. Like ah, oh. Está vale. esperando darle un besito a alguien. Coges tú ese, no sé si hay otro. Sí. Pues no sé dónde están. ¡Uy! ¡Ah, Ay, falta, falta el Bae. Pues hay que buscar al Bae. Uf. Ah, ya lo he encontrado. Lo tengo, lo tengo. Ah, vale, no, pues las avionetas son para algo que desconozco. Que aún no hemos no llegado. Vale. ¿Dónde va este? Eh, aquí, aquí. Ah, Está esperando ah, vale. vale. Uh, Hola, eh. Ah, pues no. Ah, es que van al revés. ¿Cómo va a ir al revés? Ah, no, pues no entiendo. ¿Este dónde va? What? ¿A lo mejor ahí? Ah, no, no. Este va aquí. Al, o sea, en plan, puestos al revés. ¡Eh! Hey, ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! Hey, ¡Un chill! ¡Muchas gracias! Anun <risas> gracias. un chill! ¡Un pit. Sí. Sí, sí, sin duda. Tenéis que, tenéis que probarlo, 100%. O sea, está súper guay, pero súper, súper guay. Eh, no comprender. No, no entiendo cómo se levanta la barrera. Yo creo que nos falta algún muñeco. O algo, sí, ¿no? Creo que no hemos equivocado con la duela. Pero es que no... Ah, ha... ahí hay otra... Ello... Ahí arriba hay una matriosca eh, No lo sé, yo estoy volando en... Sí, ya te veo ahí entusiasmada. Ahí arriba sí, hay una, hay una más pero es yo caído. no veo ninguna por aquí. Ah, sí, sí, sí. No ¿Qué me puedo ver. esta casa? Está ahí arriba. Oh, sí, estoy rayadísimo Ah, otro bit! Muchas gracias, Estela, por el beat. Eh, vale, pues no sé ni cómo, pero ya ha llegado el muñeco. Ya sé. ¿Dónde estaba? ¿Allí? Aquí arriba. Ahí va. Vale, ¿y este donde hay que ponerlo? Pues este es el que está... Ah, no. Este es el que habrá que poner ahí para que se den el beso. Sí. Tiene Exacto. pinta de ser el novio. El bae. ¿eh? Ahí va. <risa> Recoge. Mira. Pon el bae. Venga. A darse beso. Right. Tiene chispa ahora para la, relación, la, ¿eh? la <risa> relación, ¿eh? <risa> ahora. Niño. Ah, digo... <risa> No me da, No me da para leer el chat y... No, y a, a mí tampoco. Dale, dale, dale que no, podemos, no me empuja. Uh. Dino Land estamos locos. O sea, yo quiero una habitación así. Ya ves esta niña, en ¿verdad? No, no, no, pero habrá que parar. Sleeping ah. dinosaur, what happened Yo no he puesto al dinosaurio pues ahora Pues habrá que despertar, el dinosaurio Pues es más que un dinosaurio, tiene pintadas es de una tortuga. Sí. No, la boca y eso. Ah, bueno. Aquí es cuando se nota quién tuvo la niñez con Mario. No spoiler... Ah, hostia, pues sí, ¿eh? Sí. Los, los bloques todo... Eh... No, no. ¿Vale? Vale, no pasa nada. Vamos a ver. ¡Eh! ¡El ja! <risa> Oh, oh, oh, oh, oh! cuidado, cuidado! ¿Tú ves el pequeño red one on the platform? ¿Tuve al rojo pequeño en la plataforma? Va chiquito. Ah, vale. Ah, no. No, Es que creo que te puedo... O puedes subir o, o algo. A ver, espérate. Espérate... te quiero. Ah, me puedo subir... ¿Cómo? Y puedes levantar la cola. Espérate, no. est estira la cabeza. Estira la cabeza a tope. Ah, no. ¿Y la puedes bajar? Ah, no, no, no, no, no ya. Entendí. ¿What? Ahora puedes subir. ¿No? Mm, ah, no. Se me han bugueado un poquito las físicas. Vale, bueno, no pasa nada. Reco sí, recomendado 100%, ¿eh? O sea, llevamos, esto será Prox la mitad del juego o algo así, pero mola un montón. Vale, ya era? estoy subido. ¿No eran como horas o así? No lo sé, no lo sé, es que no sé cómo... ¡Yuf! LOL, ¿vale? ¿vale? Ya. Pero está súper bien el juego. Eh, no, espérate, espérate, vente para acá. Bien. Cógeme, muerde esa. La siguiente, ah. la siguiente Es que va un poquito loco Que embolia el... el... Sí, sí, el grande es un poco... Vale, ahora sí Vale, levántalo Vale Es muy cute el pequeñito <risa> Como mueve la colita así, súper feliz Guau, wow, al Rust no lo tenemos Uy, no. como giro Ah, vale Vale, voy. Vale. De eh, ah, Izquierda, vale. A la derecha. Ala, lleva a mí. Vale. Uh. Toma ahí. El 76, ni idea. No, eh, aquí. ¿Qué de... ah, que ay, no, pero. Aquí. Tienes que subir. Perdón, perdón, perdón Que vas por delante Espérate <risa> Dale Dale eh. ¿Qué está, está Ay, lol, no, no mm, Bájame <risa> Vale, levántalo un poco Vale, bájalo Ahora, sube. Eh, eso es ese juego es 90. What? ¿En serio está así ese..? Vale, baja. Jope, qué mal. Entonces no es un juego. Es, es, no. ¿es un bug completo. Es un bug, salta. Mmm. Mm, mm, mm. Así, sí, así. Vale, súbeme. Vale. No, así no Y ahora ah, Echa para, para atrás Echa para atrás Bájame Vale Sube Vale, vete y muerde el de vale. al lado Guau, eh, eh, eh, eh. wow, pues si han hecho un update Se supone para arreglarlo y no lo han arreglado Mal va la cosa Vale, ahora, suelta ese, vale, ok, agarra este de la izquierda, eso es, vale, apañado, vale, para arriba, el cerebro gordo, gordo, eh, bien grandote, eh, uy, Ahí estamos. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El sí. ¿Qué, qué triste ¿Qué que es eso todo? sea cierto, que Beth está revientando todo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Le puedes dar la vuelta? Ah, LOL. Ah, oh, bueno. Vale, vale, vale, ya. Casi estoy... me he morido. Perdón, perdón, sube Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora tengo que ir al corriendo? No, lo, ¿y lo puedes hacer al revés? Sacar primero el otro Es que no tengo el carnet de grúa, ¿sabes? <ríe> ¿Y si lo sueltas vuelve a su sitio? Ostras, pero va super rápido Uy, mamá Y por físicas no puede pasar ni de milagro por aquí encima Pff, Está apurado eh, ¿Y cómo lo haces? Pues no lo sé ¿Puedes subir ese? A ver, sube ese ah, Vale, déjame fíjate? probar una cosa Exacto Vale Local. ¿Vale? Ay, perdón No te muera, por favor Oh <risa> <risa> Pro player <risa> ¿Vale? Ah, ah, ah. Arrázame tú Hasta el final Vale, mejor <risa> No sé mucho por si es ese es... No. Sí, exacto. Es que como va con el delay... Volvemos un poquillo más tarde. Vale, he cruzado. ¿Qué hacemos con estos pinchitos? ¿Tú qué, qué has movido? Yo muevo esto, pero tampoco hace... Ah, no, vale, ahora. A el siguiente. Sí, Ahí. Cuidado. No, te... Vale, sube. Vale, vale tendré que subir. Es que me reacciona tarde. Vale, ahora súbeme. Eso es. Vale. Madre mía, este es el larguillo, eh. Sí, sí, sí, Venga. Total para tirar de la palanca. Venga, abre a... la boca. Vamos. Sorry Mr. Dino, nothing personal. Eh. Yeah. Movement, Just out of courtesy. coming through. I energía. smell anything? Your nose has always been sensitive. Dale, dale. Te va a sí, costa sí, sí, arriba, le vale. cuesta. Ah, vale, vale. Why do I see fire ahead? Uh -oh. uh -oh. ¿Quién se lo de la lava en mitad del cuarto? No. al <risa> Albe cargo. Albecarlo. Ah. No. Fuegos artificiales también. La cueva pirata. Madre oh, mía, o sea. Uh, pinta feo. Las pinta muy feo. Me pillas un poco mal. <risa> que me pillas un poco mal. Yeah. Like Voy. Oh, <risa> un pulpito. Sí, un pulpito. <risa> pues me da que lo vamos a dejar aquí. ¿Lo vamos a dejar aquí? Sí, lo vamos a dejar aquí. Pero el pulpo. Pero. ¡Ay, po! ¡Ya! ¡Qué guay, no! Cómo mola! En verdad, sí. Ah, vale, y tú controlas uno y yo el otro. Vale. Sí, lo vamos a dejar aquí. Vale. La música y todo, tío. <risa> ¿Que hay en modo pirata full! ¿sí? <risa> a ver, lo voy a hacer yo con el mini. Sí, un garfio más chiquito. En, es que tengo el mini que es muy corto. <risa> <risa> vale, pues nada. ¿Pirata? Lo vamos a dejar aquí.